Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Nos alegramos mucho de recibir a nuestro hermano Francis Rodríguez, que aunque está afectado de la gripe, pues ya se está recuperando. Aquí está. Y estamos. hay que echar el pleito. Adiós las gracias por la luz de este nuevo día que se nos virus. te tumbó, no fue este. Allá fue te a liberarnos eso. de esto, a mí a mi familia, porque somos todos los que Sí, nos sí, sí, sí. Y hoy estoy haciendo los pininos para reintroducir, no muy forzado. Van ah, a salir un poco, es decir, van a descansar un chingo. <risa> No, no queremos descansar, queremos que estés bien Gracias por integrarte Y en este momento en el Café Caliente recibimos a la directora de la Oficina Provincial de la Mujer Dependencia del Ministerio de la Mujer, la señora Elvania Peña Gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenida buenos Muchas días. gracias, muy buenos días a ustedes especialmente por esta distinción de invitarme a su prestigioso programa Gracias a usted por acudir Como cada año, eh, desde que nació este programa la hemos invitado sobre todo para pasar balas y ver cuáles son las iniciativas que se están realizando en tema de prevención de la violencia hacia la mujer Porque las estadísticas son muy tristes, acabo de compartir las que nos ha dado la ONU en el día de ayer Y son trágicas a nivel mundial ¿Qué cosas estamos haciendo en el país? Y con énfasis San Francisco de Macorís Pues bien, en el país estamos haciendo mucho eh, no todo lo que se debería de hacer, yeah. pero lo más importante es que se ha tomado la iniciativa de que todas las instituciones y la sociedad civil se unan en prevención de la violencia intrafamiliar, porque eh, aquí sucede como en todo el mundo, que es un cambio de cultura y además eh, hay un ingrediente muy importante y que muchas personas se, se olvidan y es que prevenir la violencia está desde tu hogar, está desde tu formación. Entonces, en ese sentido es que nosotros, el Ministerio de la Mujer, nos hemos unido con el Ministerio de Educación para comenzar a trabajar y a educar a los niños a los niños que se están formando, como también trabajar con los padres y las madres porque no hace nada con que nosotros, ustedes, nosotros estemos hablando que no se debe hacer violencia, que dar una galleta es una violencia, que un boche es una violencia, que x cosa una violencia, si solamente nosotros estamos en la calle enseñándole eso a las personas, pero en el hogar, que es donde todos sabemos que comienza la formación y la educación, no estamos haciendo nada. Eh, en ese sentido debemos trabajar mucho, porque... Eh, últimamente siempre yo he estado cerca de los hogares, pero últimamente más que estamos trabajando en diferentes barrios, por ejemplo aquí estamos, tenemos una parte de, de, del barrio ¿sabes? Eh, Los Maestros, en Los Orieles, estamos acá en Vista, Vista Verde estos barrios que están aquí arriba y nos estamos reuniendo con esas familias, con los papás y la mamá. Así es que hemos comenzado a educar, porque tú sabes que han sido infructuosos casi todos los, los métodos que se, han, que se han utilizado. Y no hemos visto cuenta, no nos hemos dado cuenta de que... Eh, hay mucha violencia en los hogares, hay mucha falta de amor, porque tú sabes que la violencia se asocia a toda la situación que tenemos, eh, falta de educación, de alimento, indigencia, es decir, que esos son los ingredientes más que, que arropan a la violencia. En, en el mismo sentido de que siempre estamos en la defensa, en, en los medios eh, de comunicación en diferentes sectores, dando charlas, orientando, y también, como decía anteriormente, en la defensa legal, eh, aquellos casos que han, que han pasado, que realmente no quisiéramos estar en los tribunales, en los casos, y tenemos muchos casos, muchas audiencias, muchas sentencias, tenemos ahora mismo 10 sentencias de a hombres entre feminicidios y agresiones. Y también acudiendo a la, a la familia, ya le estamos diciendo a, la, a, las, a las mujeres y a los hombres que forman familia, que cualquier manifestación de violencia de cualquiera de los dos miembros del hogar que se comuniquen con nosotras, pues eh, la profesional de la conducta pues, va a abordarlo, va a tratarlo, va a darle seguimiento. Porque hay que detener la violencia intrafamiliar, además de la violencia de la mujer. Hay una violencia en la familia que está atacando mucho y que está afectando mucho a los niños y a las niñas y que influye en detener el desarrollo psicopedagógico, el desarrollo emocional de los niños y de las niñas y eso todo lo podemos ver. Señora Ilvania Peña, como directora del Ministerio de la Mujer en la provincia de Duarte, ¿qué personal tiene usted bajo su mando y con qué recursos cuenta para darle atención a tantas mujeres de la provincia? Pues bien, aquí en la oficina eh, municipal, la de San Francisco de Macorís, aquí contamos, eh, además de quien les habla, con una, una técnica abogada, una psicóloga, un chofer eh, y dos personal más de, de apoyo. El chofer que nosotros tenemos, aquí contamos con un recurso, que es que tenemos la camioneta de transporte de transporte a las Vamos líneas a de acogida. Un cafecito ahora... Sí. Bien bueno, sí, Muy bien. Gracias, me, cae, me cae muy gracias, bien más en esta semana bien agitada de Colado trabajo. Por la buena mano de Felicia. Sí, pues Excelente. sí, Fulvio, muchas gracias. Eh, nosotros tenemos eh, una gracias. de las pocas provincias que tiene una camioneta para transportar y para hacer los rescates, porque nosotros tenemos un número de emergencia que es el asterisco 212 uh -huh. en todo el país que se activa inmediatamente, se hace una llamada. Asterisco 212. Asterisco 212. Y 1-200-72-12 eh, también. Ese es un número nacional que se activa y lamentablemente, no que queremos hacer los rescates, pero nosotros, nosotros transportamos hasta dos y hasta tres mujeres con sus hijos y con sus hijas, casas de acogida diario. ¿Diario? Lo que pasa es que ese es un trabajo... Yo me rizo porque Discreta. es un trabajo muy discreto. Debe ser. Es un trabajo que está compuesto por la Pero El Ministerio no, no puede saber dónde eh, está. No, el, el Ministerio Público <risa> tiene que dar una orden, un militar que nos acompaña y nosotras. Usted dice que diario trasladan sí, casi a una diario, madre y sus Diario, hijos. sí. Cuando no, no. no es de la provincia de Duarte o viene de Samaná, que la, me la dejen en X lugar, o de, o, o de Salcedo. De Salcedo, que hay tantas oficinas en defensa de los derechos de la mujer, es decir, de toda la región. Hay ocasiones que nosotros llegamos aquí. Pero allá recientemente la, que acaban de crear un, una casa de acogida. Ajá, hay ocasiones hay que nosotros llegamos aquí a las la cinco, casa, a las seis de la tarde. Tiene que arrancar otro. Y vez. hay otra fiscal del entorno que nos está llamando que vayamos a, a, a, a rescatar una. Entonces, y, eso es lo que yo, yo le quiero a decir familia? a ustedes, en ese sentido que yo digo, que está en la familia, en el entorno, de que todos los vecinos todos tenemos que unirnos para eso. Ese es un recurso que son tres legados que le estoy dejando a la provincia, al municipio de San Francisco de Macorís un local del Ministerio de la Mujer, que cuando entramos estábamos en lugares paupérrimos, ese es un legado con nuestra gestión, otro legado es la camioneta y el chofer que no había para ese rescate, y otro legado es eh, que también ya hemos creado lo que son abogadas en los dos municipios, en el municipio de Castillo tenemos una oficina y también ahí tenemos una abogada para eh, acudir, para representar a las mujeres en los asuntos de, de ley, en la, los uh -huh. tribunales, la defensa, en sí. la defensoría. Pero en Villa Arriba también ya logramos que se nom nombre otra abogada. Es decir, que la nueva gestión eh, del Ministerio de la Mujer pues eh, nos ha favorecido con eso porque anteriormente teníamos una sola ya, ten ya tenemos tres en la provincia mm -hmm. y otro rec el recurso más importante es el recurso humano que estamos en capacitación y en disposición yeah. en estos días ha estado muy latente la discusión de aumentar la pena de crear leyes usted cree que Aún, se hace ¿Aún hace falta crear nuevas leyes para castigar la violencia y el, y el feminicidio? Fíjate, Francis, eh, tú sabes que tú eres abogada, igual que nosotros. Sí. Aquí falta buena aplicación de la ley, que eso es lo principal. Qué falso. Sí. Otra cosa es que la reforma del Código Penal sí es necesaria. Porque tú sabes que. Los artículos del Código Penal son, ah, que se ocultó cadáver, le toca a uno a dos. Hay que decir que la disposición de que tienen los artículos del Código Penal, yo no lo veo bien. muy flojo. Aunque el caso no es que un código venga con 40 años. No, es, es llegar a reducir a la mínima expresión que las mujeres mueran por manos de sus compañeros. Que los niños y las niñas estén afectados en esta violencia los hombres por sus progenitores evitar que los hombres no sean criminales, que los hombres crean una confianza de que esa es su compañera y que el género de mujer fue el mismo que le dio la vida, eh, lo que tenemos que lograr es una conciencia que no la logramos con código la logramos con otras cosas, con otra educación con otra formación, con que, con que aprendamos a, a desaprender y aprender, desaprender la conducta machista la conducta de violencia la conducta de no respetar la vida y aprender a respetar la vida, a entender que la pareja no somos propiedades, que la pareja es para fomentar amor, cariño. Fue como dijimos en la foto, yo me siento protegida con un hombre al lado no con miedo y no porque, con el hombre detrás tampoco como tampoco. seguridad ni delante no, como es, si estuviera no, allanando no, el camino sino al hombre, lado ¿verdad? al lado y Ahí cuando es que tú tienes un hombre en un hogar tú te sientes protegida cuando yo, yo ando en una actividad en estos trabajos que yo ando yo invito a los hombres los jóvenes los mayores los que me quieran acompañar porque es diferente porque todavía hay una cultura que la mujer no se respeta mucho yo me siento protegida pero que el hombre sepa que él está para proteger y que hay que evitar que se pierdan padres y madres porque en este ingranaje de la violencia intrafamiliar. Se están perdiendo hombres y mujeres, se están concreta. perdiendo la familia. De la familia que está y un país con una familia violenta y sin formación es un país que va a Licenciada, la deriva. Recientemente Más. vimos un caso de un joven, un joven de acá de San Francisco de Macorís, que se quitó la vida. Se dijo y se ha dicho en los medios de comunicación que él tenía una pareja joven que le atosiaba donde quiera, le acosaba. Y hasta le brincaba encima, le rompía la ropa pero él tenía una relación con otra señora en los Estados Unidos, a quien quería, ya con la jovencita había terminado hace un tiempo. Este caso es al revés, la mujer la que anda detrás de él, le hace la vida imposible y supuestamente, porque ya eso tienen que llegar a... Eh, las los organismos correspondientes a investigar supuestamente se quitó la vida por esa situación porque estaba cansado y a quien quería era a su pareja entonces la violencia no importa del lado de quien venga debe no, ser penalizada no, ni la edad la violencia penalizada no importa de quién ustedes sea, educan del lado de la educan en ese contexto a que todos claro porque que no queremos sí. que se cambien las estadísticas y que las mujeres comiencen a matar a los hombres no, para no, nada no porque que se es respeta que nosotros, el ser humano. nosotros no educamos para acabar hombre eh, no sé cuál de ustedes no ha visto educando o, o formando dando conferencias claro. nosotros educamos es para la paridad por supuesto como para que reine la paz de igual a igual inclusive nosotros tenemos un lema que dice que se termine la violencia y que los derechos sean de igual a igual y la campaña de ahora dice terminar y erradicar con la violencia es asunto de todos y todas y nosotros trabajamos con la pareja, porque no es que haya un hombre ni más mujer Nosotros lo que queremos es, igual que usted, igual que toda la respecto población. Respeto a la vida. Es el respeto a la vida y que no. la pareja, yo como mujer digo, la pareja es para sentirse bien, para agradarse, es para sentir placer. Y de igual modo le decimos a los jóvenes, porque trabajamos con grupos de jóvenes, que presenten esa situación porque nosotros le llamamos a eso violencia sutil en el noviazgo, de que de cualquiera de las dos parejas, el joven o la joven, puede acudir hacia nosotros Pero para según las estadísticas, los hombres no la denuncian. Lo que sucede es que el hombre, por la misma situación machista sí. Que, sí. que tenemos, por la misma cultura, yo no voy a denunciar, yo no voy a llevar, tú eres un mamita, le dicen a la demás, eh. tú no eres hombre, tú comprendes. Entonces, el hombre es un ser humano, igual que nosotros, sensible, se cierra se contrae y no habla. Licenciada, a propósito de eso, eso, el procurador expresa que el 80% de los casos no son denunciados y que apenas el 50% de ese 20% que he denunciado ellos pueden atender. No obstante a eso, de acuerdo a estadísticas, ellos no tienen capacidad para atender ni siquiera el 10% de todos los casos. Entonces, por otro lado está el ministerio de la mujer que no tiene recursos, son exiguos, son pírricos los recursos que todos los gobiernos le han dado a ese ministerio. ¿Cómo que pueden hacer milagros ustedes? <risa> bueno, Fulvio, tú tienes razón en varias cosas. Eh, hay un caso que es, hay una situación que es una re, que es una realidad. No todos los casos se denuncian. Cada situación en un hogar es diferente. Uh -huh. Nosotras sabemos de violencia que existen en hogares de la alta sociedad, sí. de personas educadas, sí. de profesionales, de catedráticos, de todo tipo de profesionales que, tipo. que no se denuncian por el estatus de político, porque, por ejemplo, Raquel es la esposa de... De Francis y a él le han prometido que va a ser el gobernador o el senador, el que sé yo qué, y ella que quiere ser la primera dama, además en eh, los recursos, pues. Entonces aguanta violencia. Aguanta violencia. No. no todos los casos se, se denuncian, fa, f, Fulvio. Mira, en mi casa, yo vivo en la urbanización eh, La Fortuna, y a tres casas de mi casa ha habido violencia. Fuerte me he dado cuenta porque inteligentemente, gracias a Dios, que por eso que hacemos milagros, yo tengo equipo de colaboradores y de una vez me llaman la, en esa calle que solamente no se veía nadie en la calle Francés. tú sí. que has pasado por ahí Sí, ahí en habido hogares y hay hogares y en varios sectores hay hogares también pero tú sabes lo que se ve más en los barrios en los campos, porque la gente no tiene que pedirle se bocea dos o tres sí, cosas sí, en la calle se tira un en par ejemplo, de piedras, sí. un par de botellas se, se dice todo la intimidad a, ahí, y eso no es nada, sí. sucede eso también eh, hay deficiencia en cuanto claro. a lo que los recursos tanto humanos como de, los, de otro índole, tanto en el ministerio público como en el ministerio de la mujer y fue lo que le dije, el Ministerio de la Mujer casi hace milagro. Y lo hace porque eh, habemos un grupo de hombres y mujeres, porque ahí trabajamos hombres y mujeres, que estamos por una causa, comenzando acá. Cuando yo saco la estadística, y se la voy a hacer llegar a ustedes, de, de todo lo que se ha hecho en el año, yo dije, ¿cuándo se hizo esto? <risa> ¿Y cómo lo hice? No, ¿y cómo <risa> lo hice? Pero ahí en ese, en ese trabajo que se ha hecho están ustedes ¿Y usted que nos brindan que el, el medio para informar. Está sí. la mamá de Francis, sí. está Francia, está Juan, está Pedro, están muchísimas colaborando. personas colaborando, hasta en muchas instituciones, están en la Junta Mire. de Feminas. Y yo digo, venga, que cuando hicimos esto, está ah, Infotec sí. que nos colabora con la formación uh, de las mujeres. ¿Sabes qué? No quiero ya nos anuncia la música que sí. es, termina el espacio sí. eh, eh, la entrevista sí. pero oyéndola con el interés y el entusiasmo de hablar hacia la familia como un rescate de allí partir de una nueva forma de vida pero no, se, no entiende usted que se compite hoy día con unos, con unos pensamientos como el género política de género como transformando la no lectura de la Biblia en la escuela eh, Cree que esto podría incidir entonces y reducir un poco los intereses de, de trabajar con la familia? Esos nuevos esquemas que nos quieren plantear y, e imponer Bueno Francis, fíjate, no leer ni que la Biblia en, en las escuelas, eso es como algo absurdo Porque sí debemos respetar la filosofía cristiana de cada persona Correcto. Pero el creador es uno. uno, eso es que no es de nosotros esa filosofía de no leer la Biblia sí. Otra cosa es que cuando hablamos de género hablamos de respeto de todos los seres humanos y respeto a la diversidad, porque el hecho de que tú y yo nosotros no compartamos una situación de una persona eso no significa de que esa persona no tenga derecho a los a los claro. derechos fundamentales claro. de, de, del Estado que le presenta al ser humano y en ese sentido que nosotros nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de familia eh, no es una no es una controversión porque nosotros lo que decimos es que una pareja para vivir en violencia es mejor que esté separada, porque una la violencia es una pandemia que afecta a los miembros y a todo su entorno. Licenciada, ¿favorece usted la construcción de un ministerio de la familia, no de la mujer y la juventud y por allá, para que haya más recursos concentrados, políticas eficientes? ¿Favorece? Que se construye un ministerio de la familia. Bueno, tendría que estudiarlo, Muy bien. pero bien. sí que se trabaje por la familia. Cómo no. Muchas gracias, muchas gracias, Elvania Peña, directora provincial del Ministerio de la Mujer. Gracias por haber estado con nosotros Estamos analizando este hora. tema que tanto nos preocupa. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Pero invíteme en otro tiempo que la Mauricio.